Muy buenas, poder comunicarte en otros idiomas puede ser muy importante, ya sea porque estés de viaje o porque estés viviendo en un país extranjero en el que no domina su lengua. El otro día estaba con una amiga ucraniana y su madre tenía muchas ganas de decirme algo, pero sabía que era pobre y no podía por la limitación del idioma. Entonces por eso decidí hacer este vídeo, ya que todos en nuestros dispositivos móviles tenemos un traductor que nos permite hablar en cualquier idioma en tiempo real y tener una comunicación fluida vamos a ver dos alternativas de poder comunicarnos en otros idiomas con lo que tenemos en nuestro móvil empezamos la primera alternativa la veremos con el asistente de google que se puede iniciar en un teléfono android pulsando el cuadro que tenemos en la parte inferior de la pantalla dejándolo apretado y lo que vamos a hacer va a ser llamar al intérprete para que nos haga de intérprete con cualquier idioma por ejemplo intérprete de español inglés vamos a empezar a partir de ahora todo lo que diga en español se traducirá automáticamente al inglés From now on, you say in is into the same happens if I speak in English ¿Pasa lo mismo si hablo inglés? esto permite tener una conversación fluida con otra persona sin tener que interrumpirla ni pulsar ningún botón esto allows you to have a smooth conversation with another person without having to interrupt or press any buttons. Now we will try in another languages. Ahora probaremos en otros idiomas. Vale, dejaré de traducir. He pulsado la X para volver a la parte anterior y vamos a decirle ahora otra opción. Intérprete de español francés. A empezar. Je m'appelle David. Mi nombre es David. Je voudrais apprendre a parler español. Me gustaría aprender a hablar español. Perfecto. Dejaré de traducir. Como veis, las posibilidades son muy interesantes, ya que hay muchos idiomas. Vamos a ponerlo algo más difícil. Intérprete de español chino. Perfecto, vamos a empezar. Buenos días. No sé nada de chino, pero me gustaría aprender. De acuerdo, dejaré de traducir. Como veis la conversación con mi amiga ucraniana se solucionaba fácilmente con esta opción. Intérprete de español ucraniano De acuerdo, vamos a empezar. Buenos días, es un placer hablar con usted. De acuerdo, dejaré de traducir. Como veis, esta herramienta permite que una persona vaya en un país extranjero, por ejemplo, a la panadería o a alguna tienda, y pueda comunicarse sin ningún problema. Parece una tontería, pero es algo que puede ayudar mucho a, a las personas. Vamos a ver la segunda opción que sería utilizando la aplicación traductor de Google. Entonces vamos a buscarla en el Play Store. Buscamos traducir. Y nos aparece el traductor de Google en la tercera opción. Habrá que instalarla y pulsamos a abrir. Este traductor de Google también permite varias opciones en la misma línea que teníamos la opción de, de conversación. Podemos hablar igual que con el asistente de Google. Si pulsamos en la parte intermedia, detectará también de forma automática el idioma en el que se habla. ¿Aló? ¿Qué es que un hacer, Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? tiene la ventaja de que podemos descargarnos los idiomas para poder trabajar eh, fuera de línea. Es decir, si vamos de viaje y no tenemos tarifa de datos, podemos descargarnos los idiomas. Por ejemplo, vamos al menú, en Traducción sin conexión, y aquí podemos seleccionar de todos los idiomas. Yo tengo inglés, alemán, chino, español, francés, ruso y ucraniano. Pero para cualquier otro idioma del país donde vayamos a viajar, podríamos seleccionarlo y eh, nos lo descargaría. Otra opción que también tiene interesante esta aplicación es la de tener un icono continuamente en la pantalla que nos permita traducir de forma rápida cualquier texto. Para ello nos vamos al menú Ajustes. Elegimos Tocar al traducir. Y nos dice que cuando está habilitado aparecerá un icono flotante que podemos pulsar para hacer alguna traducción rápida. Usamos a habilitar y cuando nos vamos al Home, veis que nos aparece el icono. Podemos estar trabajando y rápido necesitamos hacer alguna traducción. Pulsamos sobre él. Buenos días, querría comprar pan. Bueno pues esto era todo lo que quería contaros, espero que alguno de vosotros os haya ayudado, si es así ponedlo en los comentarios y no olvidéis darle un like y suscribiros al canal. Muchas gracias, hasta pronto.